Un crítico puede ser susto. Eh, como te haga el crítico, yo creo que te mate. Es posible que te mate. Yo diría oso un PS o algo así. Lilipap. ¿Lilipap? ¿Lilipap? Vale, perfecto. La valla. Recogida el. ¡Hola! ¡Oh! ¡No wey! ¡Oh! ¡No wey. ¿Qué pasa con compitruenos? ¿Con pitruenas? ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock y hoy tenemos un invitado que es nuestro colega Javix, bienvenido Buenas, ¿qué tal? ¿cómo andamos? Aquí vamos a echar un cable Venga, vamos a hacer capítulo con, con un compitrueno para ayudarnos en el gimnasio Intentaré traerle en varios gimnasios o también traeré a más gente si puedo Veremos lo que haremos, ya lo iremos ajustando Y nada, hemos leveleado ya todos los pokés eh, Me ha dicho Javix que levelease a Ambrosio y a Javix, justamente a nivel 13, y con Nico al 12, en teoría es suficiente, ¿no? Me explico, principalmente porque el Pampur no va a ser ningún problema, teniendo en cuenta que Nico debería. Vamos, bueno, debería supearlo tal cual. Además, vale. que ahora, como tienes el combate contra Cheren y los súbditos, Probablemente Nico suba al 13, o Javix o Ambrosio. Vale, suba al 12, cierto, así. cierto. Antes de que D empieces, eh, ¿quieres pillar todos los objetos? Yo no sé dónde están, así que. Mal. Eh, sí, venga, vamos a coger los objetos rápido y hacemos. Entonces para todo. la derecha, derecha, derecha, derecha. De todo y baja, y baja. Por eh, aquí. Algo. ¡Calvo! Venga, te voy a dar una, perfecto. O oh, casobol conseguida, nice. Uno de dos. Vale, ¿qué más? Y el otro está, está en el mismo sitio donde te vas a enfrentar a Cheren en la escuela de entrenadores. Sí, eso es. de arriba. Aquí, ¿no? Ahí tiene que haber un crío eh, como estudiante, con indumentaria estudiante, el tío ¿Este? de a la derecha. ¿Puede ser? ¿Eso? Sí. ¿Por qué no lo responder? Entonces, cuando respondas todo, te va a dar una cura total. Primera pregunta. ¿Cuál de los siete objetos cura el veneno? ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Siguiente pregunta, el objeto que cura parálisis es Antiparadiz, pero el que cura dormidos, pues despertar. ¡Oh, my God! Vale, vencemos a este rápido porque va a ser easy teniendo los Pokémon leveleados, así que let's go. Habré con Purloin. Oh, ah, bien. bueno, igual, sí, estamos súper leveleados. Vamos a darle cañita a Cheren y Javix nos va a guiar sabiéndoselo todos los sets de todos los Pokés de sí, este juego. Sí, yo estoy, me estoy grabando aquí con mi propio Tedruche de Tepig al hombro como si fuese esto, <risa> literalmente. ¡Entrenador <risa> top! ¡Ja, <risa> Ah, pues abre con Oshawat, hostia Abre con eso. madre mía Ah, vale Havix peleando minuto uno ah, Vale, no, no, esto es, eh, claro He pensado que esto era el combate de después ¿no? F en después el chat, va, pues placaje A ver cuánto le quitamos claro. a Wot. no pienso ni cambiar Pistola de agua crítico, chavales, si no ya lo suelo No, no, no, no, no ¿Tiene no, pistola no. Supongo que sí, ¿no? Ahí está, a ver cuánto me quita Por curiosity Uf, 12 PS, ¿eh? Dolor Dolor, dolor Aquí no hay dolor, chaval mm, Cambio, por si acaso Porque no me quite otros 12 con uh, sí, Bueno, a Nico, que era Sí, podría haber sacado a Nico, pero eh. Látigo. Hace látigo, el retrasado. Voy con mordisco. Por si retrocede <risa> sí. y tal. Sí. Ahí que va, retrocede. Venga, <risa> <risa> chupa La hacks de este juego está siendo increíble, tú. <risa> Ahí que va. ¡Crítico! <risa> Venga, anda. ¿Pero qué hablas? <risa> la hacks, la hacks. Brutal. El primer combate de cada capítulo ha habido un crítico hasta el momento, ¿eh? Claro que no puedes cambiar entre Pokémon. No, no se puede, no se puede. Trata está... de, de utilizar un poco el Pansage para que suba el golfe, por si acaso. De un golpe, crack. Madre mía. Pues F por el purlen. Pues ya está. F por Charly. Pues sale. Me da las vallas naranjas, esto es importante. Vamos a ponerse el al mono y tal para evitar problemas. Sobre y así. Al, pan, al Pansage no te vayan a cascar un crítico ahí. Sí, sí, no queremos movidas. Entonces. Eh, bolsa. Mmm, metemos, metemos. ¿Dónde están las vallas Ah, aquí. Perfecto. Es lo más inútil que mete este juego, yo creo. La verdad que sí, o sea, esto es un objeto curativo de toda la vida. Bueno, realmente casi siempre hay bolsa de vallas, ¿no? Entonces, si haces una bolsa de vallas, pon una subbolsa, como los tubos de MTMOS. Pues meter una sub-bolsa en, en la de curaciones y ya está Pues sí Diría yo Vale, pues ya estaría <coughs> Hemos cogido los objetos, hemos vencido a Cheren eh, Y ya solo queda curar e ir a por el gym Así que, eh, let's go Te estaré esperando en el gimnasio Pero este no es, ¿no? Es justo el, el azul este es, este es maíz que es el, el, el PDF. maíz del Te sabes los nombres, chaval Yo no tengo ni idea ¿Estos son De los De los líderes y maíz? Sí. Hola, crack Aquí está el que me da Conce Le puedo llamar conse dice y me da el agua fresca, perfecto. Por, por eso le llama con Sergio Vaya, vaya, vaya F. Ok, eh, esto, esto... Elige es el super eficaz. El super eficaz, ¿no? Fácil. Perfecto, pico, pico. Ahí lo llevas y ahora hay combate. ¿Qué pasa si eliges Pero, el que no es pues, eficaz? Pues te dices y repites. Y ya está, ¿no? O sea, realmente no tiene mucho. Vale, abrimos con... Con Ambrosio, con Nico, con Nico, para levelearlo o qué. Yo, yo sí, yo intentaría subir un poco a No vaya a ser que, que el burro Que nos un ¿no? El sustito, ¿no? Venga Te doy la bienvenida al gimnasio Podrás practicar los fundamentos del combate Let's go Primer combate serio de gimnasio, chicos Vamos para allá Un poke Camarero Pedro Una de mero <ríe> Lamentable Lilipop Nivel 11 atrás Cuidado que este Cuidado que pega, eh Cuidado que pega no, no empieza fuerte, macho Eh... Dale, dale, dale por estar lo doy por stab, pero cuidado, eh Por cierto, el Nico me salió malo en ataque físico Y bueno en ataque especial, así que Eh... F Uf, Me quita más o menos lo mismo, eh como Un crítico mira, puede ser el crítico, susto y... El crítico es doble, ¿no? ¿Esta generación? ¿O es 1,5? No, no tengo ni idea Igual no es doble eh, en ninguna como generación Si te haga el el crítico sprint. yo creo que te mate Es posible que te mate si te hace un crítico Ahora mismo Yo diría... un PS o algo así no, no me hagas crítico Lilipap. Lilipap, Lilipap, no, Lili no, vale, perfecto, la valla Rack La Valla de... Tenemos otra por si acaso, mm. así que no hay problema. Recogida el. ¡Hola! ¡Oh! No, ¡Oh! No, ¡La jugada! No, ¡LO! ¡Qué jugón! ¡Qué jugón! Pero, bueno. no, pero muere de dos, muere de dos. Ha sido increíble, eh. La liada, la liada, padre. No, no muere de dos, eh. Mordisco, ahora tira de stab, nada. Ahora, ahora él no tira de stab. Entonces, si no te hace un crítico, no te mata. Vale. Ahí que va, no le mata de dos, tío, placaje Como te no haga crítico mata. a tomar por Uff. Vale, vale, vale ¿Cómo vale, vale, jugueteamos vale. <risa> era, era de cambiar ahí, eh yo, yo hubiera cambiado Yo es que, si estuviese jugando No habría hecho ni un ataque con este Venga, switch training, metemos al otro Hombre, sí, sí, era, era lo, lo inteligente Vamos a curar rápidamente a Nico Madre tú, estás... la estrategia definitiva, eh <risa> Con la recogida El robarme la valla naranja, tío Algo me dice que... El... Aloe va a pillar Aloe va a pillar, Aloe va a pillar eh, Vale, a sigo ver, abriendo el... con Nico, ¿no? A menos que la líes contra los aguas de Cheren después del gimnasio Ahí ya no te puede parar nada No queremos esa, no queremos esa Vamos para allá Segundo combate del gym, chavales Espero que se dé mejor que el anterior ¡Ostras! Camela Raquel Patrat. Patrat Patrat Nivel 10 Patrat de 12, para que hay que insistir. Ahí que va le quito es poquísimo, tío. Es que pensé es, es que como te salió salido mal un ataque físico, es que es una castaña... Es pirata. terrible, ¿eh? La caja, a ver cuánto me quita, que me ha hecho malicioso. Boom. Uh, uh, lo te matas, te hace, ¿eh? si no lo hace.. Podemos hacer lo mismo de antes. Si no te hace crítico, no te tío, qué asco, tío. Y no le he puesto a naranja ahora. Boom. Uh, crítico. Let's go. Vamos. Joder. Este monito, pero ¿vale? se lo podía haber guardado para el gimnasio, para el líder, ¿no? Para el Pampur. cambia, cambia. cambia voy a cambiar, cambia. voy a cambiar. Paso de líos. Eh, vamos con Havix. Voy yo, tal cual. Let's go, Javix. Sí, no. Es tu turno. Arañazo. Es un Bro. maldito tanque, eh. Plagaje. Es verdad que Burloin es un poco una castaña. Sí, Purloin es. castaña seria. Porque además luego no, no aprende nada, nada útil, tío. Es un ya, un tío. light par con finta y tirando.. Cabreñecito, perfecto, placaje para su casa eh, Este Javix es, Tiene un ataque físico de la leche Y un ataque especial lamentable Entonces es mejor usar placaje que ascuas. Es, es increíble Pero bueno, aquí 15 aprende Nitro O sea que tampoco Hay que conseguirlo Ahí que va bueno, Llegamos a ver, voy, Cuidado. voy a curar que... ¿No? sí, sí, vete a curar antes de que te salga la escena no, vais a tener... no Bueno, creo que no hay pelea obligante O sea que te dejan irte a curar en medio de la escena Puede ser, pero no vamos a juguetear Que ya la liamos bastante ayer Oh, eh, okay. Ten cuidado con el Lillipop, eh Que tiene, tiene a Vibar en... Uy, no, Vale, me... hay que intentar matarle el primero, ¿no? Super serio, o sea, ahí voy con Tepic que... ¿O qué? Eh, yo no sé si te con Tepic Porque luego te va a sacar de... Bueno, es verdad que vas a cambiar igualmente, o sea que... Sí, el cambio me lo como buena... igual Lo que pasa es que Lillipop te va a meter igualmente más fuerte Porque va a por Stab te... Vale, pues vamos con Lillipop entonces, ¿no? Yo diría que sí Pues venga, vamos a ponerle si el primero Si quiere meterle algún... Bueno, es que vas a ser... Hacer... No, miento Igual eres más rápido. Puede ser, depende sí. de las de los ifs, seguramente. Y bueno, nivel, no sé qué nivel lo tiene, él al 12. Le sacas uno, sí, creo que está al 12. Va, pues entonces yo creo que igual sí, no. Entonces, lo digo por si quieres probar mordisco a retroceder. Hello, ¿dónde está el pavo? Está el pavo? ¡Ah, oh! Ahí, está. Es ¿desdoble? ahí está. ¡Desdoble! Y ahí maíz. <ríe> ¡Maíz! Let's go. Pues a mí me gusta el pavo de tipo planta. Bueno, sí, claro. Milo. Esto... ¿Te preguntarás por qué somos tres? Para joder al que, al que venga, para joderle con el tipo que toque Te imaginas, y tú, no, no, me niego a enseñarte mi Pokémon Lucho con lo que me da la gana Pues es que, es que debería ser así, realmente es, es absurdo Vale, pues go uno, tres, dos, dos uno. Uno. uno, vamos allá Tienes suerte de poder competir contra el más fuerte de los tres Y ya está Compitruenos, combatazo contra Maiz, combatazo, primer líder de gimnasio de la serie eh, con ayuda, con nuestro amigo Javix apoyando y sin usar a Javix realmente ¿Por qué será que siempre me tocaba a mí contra el maíz? Madre mía Hombre, <risa> no vas a coger a otro siendo tu Pokémon favorito, ¿eh? A ver, es mi Pokémon favorito, pero porque fue el primero que tuve nunca, así bien Placaje o mordisco Tú verás, tira un Mol placaje para ver si eres es más rápido y entonces ya luego tiras vale. discos Vale, si somos más rápidos, al ver cuánto le quito. Crítico, crítico, crítico, que vale. Avivar. Vale, empieza, ah, empieza a lo serio. Ahora, sí. ahora, ahora tira mordisco. A ver si le retrocede. Por si retrocede, ¿no? Y. Sería clave no dejarle en rango de poción. Ya. Pero a ver cuánto el quito. Mordisco. Ahí lo lleva. Flinch, flinch, flinch. flinch. Vale. Mordisco de él. Vale. Ah, sí. Por lo menos no es por esta. Joder, cómo pega tú. Placaje claro, porque mira. va a curar, ¿no? Vale. Claro, con el avivar normal que pegue. Normal que pegue. Ahí va el placaje. Boom. Vale, vale, estamos a un, to a un toque. Vale. No me hará crítico, ¿no? Placaje. Ah, sí soy más rápido qué coño. Buenísima. Perfecto. Vale, vale. vale este ahora... Para mí es el difícil. Ahora viene el... El easy peasy. Entonces... Puedes Cambio. intentar meterlo malicioso con Ambrosio. Y luego cambiar. Eh... Vale, es buena idea esa. El tema para, para, para... Eh, como te haga avivar. ¿Tiene, puedes... a ¡Tiene a avivar también! Tiene vivar avivar también, tiene vivar también. Es la meta que tener en esta gimnasio. Claro, pero si hace avivar, me lo voy a comer igual, ¿no? Bueno, luego habría un, un cambio. Si hace avivar, te hará lenguetazo o arañazo. Y ya. está. Tiramos, Va, vamos a mitad el marfuso, venga. Yo tiraría. Va, ha visto el agua, perfecto. No me matará ni de coña, tío? ¿no? No, no, no, no. Padre. Bien. Ten... La valla. La estaba teniendo el crítico, no te lo voy a negar. <risas> no le he puesto la otra valla al.. Al passage, pero bueno. Malicioso. Y ahora cambiamos. A Nico Nivel 12, ¿eh? que no sería que extra leveleo, cabrones. bueno no, aquí vamos con el huevo por delante. Vamos allá. A viva. Ah. Lo bueno es que no me he comido ataque. Lo malo es que... Yo creo ahora... que ahora le quitas la mitad de la vida de un golpe. ¿La mitad? Bueno, con el malicioso... Le he check it out. Látigo cepa nivel 12 contra 14. Ahí lo lleva. Uf. Cerquita, cerquita. Meterle un lengüetazo. Aunque creo que no tiene más. Creo que no tiene, no, más. Tiene, no más tiene más pociones, tienes. ¿no? Vale, no te quita nada. No eh. me quita una. F. F por ese Pampur que va a morir. Ahí se lo lleva. ¡Uh! Un PS. Un PS. Vale. Pistola de agua. Otros 6 PS. Perfecto. Sí, Látigo cepa. Pistola de agua. Ahora es más rápido ¿eh? él. Speed? era Speed Tie? Pues qué suerte tenía entonces. Látigo cepa. Y G. G. G. Primera medalla. Lo tenemos. Golpe y crítico. crítico lleva un poco tarde. Ya está, tenía que acabar así. Tenía que terminar Tenía que acabar así, estaba bien <risa> obvio. Perfecto. Pues y Ambrosio el 14, perfecto evolucionar el 16? ¿Sí? Ambrosio creo que sí Me parece que sí Creo Increíble vas a llegar a la liga, sí Ojalá, ojalá Increíble, increíble Ganas una medalla contra un Pampur de mierda Y ya te dicen que vas a llegar a la liga creo que sí, crack Perfecto Pues ya estaría Easy Ok, y ahora me dan algo más, la MT puede ser. Avivar. ¿Estas se gastan? Es que no lo sé. No, no, en quinta ya no se gasta nada. Ya no, no se gastan, perfecto. Pues esto es MT enseñable, ¿no? O sea. Sí, sí, claro. Pues vamos Creo a Creo que no aprenden la tanto, tanto Tepig como Lili deberían de poder aprenderlo. ¿no? Pues let's do this. Aquí está, avivar. A ver. A ver. Puf, no, sí. Te, no, Tepig no. Ah, está bueno, claro. Ah, mira, Nico. Yo sé si bien de Ambrocio, tío. Sí, Ambrosio, sí, claro. Le para quitamos... Quiere, ¿Para quieres refuerzo? ¿Hay o sea, combates dobles? Hay uno nada más a de la ciudad, pero es contra dos Purloin, o sea, y tampoco vas a tener ningún Tampo problema Tampoco hay que matarse, ¿no? Ah, pues quitamos el refuerzo, venga Adiós no Y enseñamos también al... este, ¿o no? ¿Qué, te, qué ataques uh, tiene? El tema es que es muy frágil Pero... ya. Bueno, no vas a usar arañazo, o al menos eso asumo, así que... Ya, lo quito, venga, sí. Fuera Y se lo dejo, por si acaso Vale, pues ni tan mal ni tan mal. ¿A, ¿Ha ¿a cogido algo? No. no. Oye, hemos pensado lo mismo. Sí. Pues vámonos <ríe> y podemos seguir avanzando porque llevamos poco de grabación. Vale, nos toca el evento del Team Plasma en, en Solar de los Sueños. Que oh. puedes capturar un Pokémon. Ah, pues eso puede estar guay. Vale. ¿Qué me da? ¿Me da algo? Ah, la Mio, claro. Pues hay que ir al bosque de antes, ¿eh? Porque ahí se consigue Ay, una el, Super Pot o algo solar así. De los, solar de los Sueños. Por favor, que no te salga un Patrat ni un Lillipup, que te salga un Muna. ¿Un Muna? Queremos. Luego, si te, si te lo quieres jugar, puedes meterte a la Hierba Movediza. Creo que hay un 10% así de que te salga Musharna. El resto son Audinos. Tú verás. Vale. Entonces, a ver Audino no es mala. Lo que pasa es que Audino hay muchas veces en las que salen Hierba Tocha, ¿no? Bueno, tengo que enseñar corte a alguien. Obviamente, hay un candidato número uno a llevarse el corte. Tienes… Eh, eh, ojo ojo ah. a las posibilidades. En la normal… ¿Sí? Tienes 40 de Patrat, 40 de Purloin, 20 de Muna. En la que se mueven 95 de Audino Y 5 de Musharna Uo, no, no, no, entonces Entonces, entonces... Musharna. ¡Buah! Pero es muy difícil de capturar Bueno, tengo una super bola, pero Pero puedo usar la, la caso bola Ahí encima ¿También? ¿Le enseño corte a eh, sí, ¿no? no. Ah, me... claro, aquí no es tipo planta, vale eh, No me queda otra que... ¿No? Eh, sí, vamos, a menos que capture Es un patrat support un no, poco... no sé si se puede hacer eso, creo que no voy a quitar malicioso. O avivar. Avivar, por favor, volverse a enseñar y, te, y si quieres, Venga. como, como prefiero. Oh, Venga. oh, el Muna. Eso ¿Oye? es lo que quieres que te salga. Esto es lo que queremos, ¿no? Muna. además, si consigues sobrevivir al heroic que espero que sí. Eh, nada más terminar el evento del Team Plasma de después del segundo gimnasio, puedes conseguir una Piedra Lunar y tener a Musama. Oh. Además, con recogida se puede conseguir Piedra Lunar también, ¿eh? O oh, un eso pues está bonito. Hay otra, forma, hay otra forma de conseguirlo, pero tienes que tener una suerte increíble. Vale. Que... no voy a decir lo que parecía eso. Le han vestido al mula desde atrás. <risa> o sea, Acojonante. En las nubes de polvo de la cueva, que es donde te puedes salir luz, Ajá. Eh, también hay posibilidades de que te sacan objetos y un objeto. Y, un, y los objetos son todas las piedras. Vale. A ver, está. primer recluta. ¡Un ¡Un Pokémon! Entonces no es doble, ¿no? No, yo no he hecho esa doble. ¿no? Ah, doble has dicho en la ruta siguiente, ¿no? En la ruta siguiente. Tienes no. un combate simple y uno doble. Vale, perfecto. Simple. Eso Pero ya para el yo creo. Antes Cheren. Ah, vale, bueno. Antes Cheren. A Cheren le damos tras, tras. Mordisco, mordisco. Fácil. Ah, 10. Es que al 10, tío, después de vencer a un líder al 14. Y ahora la chiquilla, y... ¿no? Vale este. Segundo combate contra el Team Plasma de la serie. Lo que nos interesa son los 98 objetos que hay en este lugar y. Eh. capturas. Vale. Vamos, purrine. Le reventamos con placaje. Yo creo que lo mato un golpe incluso, eh. A ver. Uff. Ataque esta es esta arena. Ay, qué zorro. Muy fresco, eh. Placaje. Hasta luego. Vale, fácil. Pues chicos, se viene capturita de ruta un huevo de objetos por si quieres mirar Así que... vale <risa> eh, entonces confirmamos eh, Muna y no eh... ¿Muna vas ¿Qué? hacia la derecha por la hierba a ver si no te bueno si no pillas ningún Pokémon vale, vale. ya estoy entonces va... por la derecha baja sí. y ahí abajo hay un objeto no, aquí ten... ah eso. Ay, vale. no he cogido ese de ahí se me ha olvidado parálisis ahora, su... ahora sube las escaleras subimos a la derecha derecha aquí hay otro sí, perfecto, perfecto. No. repelente ok vaya Tío, la que eran todo metes. <risa> Hombre, está preparado. Y por aquí hay algo, ¿no? ¿O no? Mira, otro... Ah, vale, vale. ¡Pociones! Perfecto, esta es buena. Nice. Pues ya está. Ahora coger el objeto de ahí abajo y captura de ruta. Igual ahora mismo era mejor una super, pero bueno. Ah, por aquí no se puede. Ya, es verdad. Pero, eh, cuidado. ¿qué hacemos? Prepárate para <risa> hacer el primer Pokémon de ruta en caso de que te salga. ¿no? Venga. Mm, vale, perfecto. Vuelvo y... a prepararte. Vamos allá. Primer Pokémon de la ruta. ¡No! ¡No! ¡Hombre, no! A ver, hubiera sido muy bonito eh, el Muna, ¿eh? Las cosas como son. Tío, yo creo que debías habernos metido una en la hierba ¡Joder! ¡No me lo digas ahora! Es que ahora que lo pienso, digo, bueno, mejor un Audino con Patras, ¿no? Las cosas como son, tío, es cierto. Un Audino hubiera rentado más. ¿Dónde podemos pillar Audino si no que no es aquí? En todas las rutas del juego. En todas, ¿no? O sea, que tampoco me voy a preocupar. La caja. ¡Uy! ¿Lo mato? No creo, ¿no? Sí. Uff. Tío, no lo he pensado, eh. Me. F. Casi la lío. Vale, pues. Mmm... Pokéball. La parte buena de Patrat es que puede aprender muchas cosas. Sí, es un Pokémon. De... Tío, tengo un ejército de Pokémon normales, eh. Me da un poquito de asquete. Al, al 20, 20 creo que era el evolucionado Vale. uno dos tres Hecho. Tenemos un Patrat de mierda. Motecito, motecito. Motecito. A ver, Dale. el mote se lo va a llevar. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, WK, madre mía, V. <ríe> Mi colega V que quería mote y le va a tocar un pata Los tengo ordenados así un poco por como me ha apetecido. Y V se va a llevar un patra de mierda, la verdad, pobrecillo. Y cojamos esto que es Pokémon bueno. Lo que gastamos por lo que recuperamos, chavales. Las gallinas que entran por las que salen. Pues compitruenos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya molado, que se haya molado el capítulo con Javix también, la verdad que ha estado bastante guapo y, y poco más, ¿no? La verdad, ¿quieres despedirte? Uh, eh, que conste, chavales, esta serie, le voy a hacer el carro, lo sabéis todos, sabéis que voy a entrar aquí y vamos, es que... Eres consciente de ello, ¿no? Lo vamos a petar, lo vamos a petar Vamos a hacer una seriaza y vamos a intentar ganar esta competición Así que nada, hermanos, espero que os haya molado Nos vemos en el próximo capítulo Si queréis un mote podéis dejar un super like y un comentario en este capítulo Apretar ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turreloch Chao, chao Chao